Ah, claro, sí. Le va a pegar Gorriarán. Cuando la no paréntesis no era falta. No era falta. Aquí está el centro. Gol. Gol, ¡Gol de Santos Laguna. Ayrton. Preciado aparece y revienta las piolas 3 a 0. Gana Santos Laguna. Fútbol en tus manos. El Sal. La, la viveza ¿no? de Ayrton Preciado en una pelota frontal. Él aprovecha el rebotito y, y la adhesión con la que empalma de derecha eh, muy cerca del arco. Pues la, la, la, la pone lejos de las posibilidades, pero mira cómo se termina entre que la para eh, Diego Valdés y nadie atina a despejar, aparece muy vivo a que arranca de atrás y bueno, pues tremendo derechazo. Sí, la forma en la que baja la pelota, Diego trata de competir, hay un jalón de camiseta, es evidente, pero después Preciado le pega con rencor a la pelota, ¿no? Esta es la acción donde Doria no alcanza... A peinar la pelota y luego Diego que compite con Valdés para que llegue preciado y rompa la pelota y convierte el 3 a 0 que, que sin duda se veía venir. Decíamos las modificaciones del Arcamón tendrían que venir antes para cerrar el partido, que este negocio es a 180 minutos. Así que.